Bien, Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar sobre el corte de la bicicleta interna creada por mí. Espero que les guste. Para hacer esta jugada es muy sencillo. Primero hay que hacer una bicicleta interna con la pierna izquierda y luego con tu pierna derecha hacia adelante. Y luego empiecen a recortar como lo hace Cristiano Ronaldo. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte en el próximo video. Así que adiós y nos vemos en el próximo video.